Hoy tenemos con nosotros a un letrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Guillén Caro Palomares, el letrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Eh, y ha sido eh, profesor de Derecho Nacional Público, eh, que es casi lo mejor que se puede hacer en esta vida, eh, en la Universidad Pompeu y Fabra en, en Barcelona y que conoce a fondo todo los meca el mecanismo de, eh, de funcionamiento del tribunal, como por pues, la jurisprudencia, sobre todo la más reciente, la que además participa y dictamos. ¿no? Mi ponencia de hoy es eh, sobre la jurisprudencia del tribunal en materia de minorías sexuales jurisprudencia, por tanto voy a estar hablando de casos, de casos que se plantean, porque ahí la jurisprudencia se va formando a través de los casos que se plantean, son casos individuales que trae cualquier persona que se considere víctima de una violación de los derechos que están en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, este Convenio Europeo de Derechos Humanos que se firmó en el año 50, por tanto es un convenio ya bastante antiguo, eh, se, formó después de la, se firmó después de la, de la Segunda Guerra Mundial y después se ha ido modificando con una serie de protocolos de enmienda que han ido añadiendo algunos derechos adicionales. Pero bien, para entender un poco la jurisprudencia de, en materia de minorías sexuales, pues a partir de esto ¿no? que es un convenio en 1950, que en el año 1950 por supuesto no había ninguna mención a la orientación sexual a la prohibición de discriminación por orientación sexual, a cuestiones, de, a cuestiones de identidad de género, etc. Estos temas, los autores, los padres fundacionales del convenio, seguramente en esa época no eran ni 50 ni se podían imaginar que algún día el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estaría ocupando de estos temas. ¿eh? Pero era un tema, era una institución que se creó saliendo de la Segunda Guerra Mundial eh, y, y, y con, una, con el objetivo principal de que las, el, pues lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial no volviera a ocurrir. Y estos temas que estamos conociendo hoy, por ejemplo, de adopción o de, de, de inseminación artificial de parejas gays o lesbianas, pues los autores fundacionales seguramente ni se lo podían imaginar. Y esto viene, es importante porque para entender un poco nuestra jurisprudencia, el tribunal eh, ha tenido unos principios, se basa en unos principios interpretativos que son importantes para, para, para la protección. O sea, ha sido una, una jurisprudencia que ha sido muy garantista en materia de protección de derechos a las minorías sexuales, sobre todo a partir de los años 80. ¿Y por qué ha sido muy garantista? Porque se ha basado en una interpretación evolutiva del convenio. ¿no? El convenio es de 1950, pero ha interpretado este texto de 1950 lo que decimos a la luz de las condiciones de vida actuales.